Un hombre denunció este martes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que un asaltante le propinó un batazo para despojarlo de un motor para despojarlo de su motocicleta en horas de la tarde en esta ciudad. Odaris Batista asegura que no es la primera vez que lo intentan asaltar. Tenía en el motor para el trabajo, yo trabajo en la panadería del Yoma. Yo venía en el motor y se me atravesó uno y me tiró un batazo a la cabeza. Pero yo me debí, debí el cuerpo y me dio un batazo en el brazo. ¿Ya estaba solo? Eh, sí, pero no es la primera vez. Eh, me, a, a, cuando empezó la pandemia, hace ya unos dos años, donde está el repuesto del socio, ahí es donde están haciendo los lo edificios, me pararon como entre seis o siete y me agarraron y me dieron un batazo en la cabeza, me quitaron el motor, me quitaron un celular... Y me quitaron como dos mil y pico de pesos que yo ten cargaba en los bolsillos. Pero aparte de eso, me metieron por atrás del edificio, para allá atrás, para averiguar, para averiguar entre el grupo si era verdad que yo había entregado dos mil pesos. Ahí averiguaron, luego me preguntaron allá atrás que qué había pasado con el motor. Yo le dije que el motor se lo habían llevado. Uno de ellos dijo, no, pero el motor, no te lo queríamos quitar. Y llamaron a quien me había robado el motor y luego me lo trajeron. Entonces yo vine por esa situación aquí a... a ¿Tú conoces a esas personas que te hicieron eso? No, no. No lo conozco. No lo conozco, ¿Y solamente... ¿Y esta persona qué le quitaron yo? No me llegaron a quitar nada porque yo no me paré. ¿Dónde fue eso ahora? Eh, sí. Fue en Bihau, vamos para acá del puente. En la entrada donde estaba la farmacia. No, estaba la farmacia. ¿Tú tenés ¿Vale? problemas con alguien? Que... Eh, no, no. ¿A qué hora? A las 5.45. La no, ellos están trabajando bien. Lo que se necesita un poquito más de patrullaje. Yo lo que les pido a los atracadores que no me atraquen tanto, van dos veces. Que, por favor, si ellos pueden, que traten de conocerme. Que cuando me paren, que me quiten el casco y me chequen las caras. Que yo nunca cargo dinero. Ese día cargaba dos mil y pico de pesos y era para una receta de un hijo mío. Y me lo quitaron. Me lo quitaron los dos mil pesos. Que si pueden, que me quiten el casco y me chequen y que no, que no me atraquen. Eso es lo que yo pido, por favor. Para NTN, Iliana Duran